¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en noches de census, medios no jurisdiccionales de defensa de los contribuyentes Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez Y como invitada especial, licenciada Lerida Rodríguez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 buenas noches amigos, nuevamente los saludo, su servidor Carlos Ramírez, Pedro Carlos Ramírez, desde este programa llamado Noches de Census. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante con respecto a los medios no jurisdiccionales de defensa de los contribuyentes a cargo de la licenciada Lérida Rodríguez. Ahorita, como ustedes ya saben, pues vamos a pasar a la parte de las noticias y en un momento breve vamos a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Es un tema bastante importante para tanto para abogados como para contadores, ya que nos va a ayudar a, a entender esta parte de qué pasa con el contribuyente, cómo cómo se puede defender este contribuyente, qué medios tiene, tanto medios jurisdiccionales como medios no jurisdiccionales, que es el tema precisamente de, eh, del día de hoy, y pues para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Pues pasamos a las noticias, como ustedes ya saben, es costumbre, es tradición, y eh, doy parte a las noticias. Ok, pues nuestra primera noticia, magistrado, propone confirmar pérdida de registro de RSP como partido político. Progresistas, Fuerza por México y el Encuentro Solidario buscan revivir con una pelea legal en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación en la que se alegaban víctimas de la pandemia del COVID-19, pues la contingencia sanitaria retrasó la entrega de sus registros y eso los puso en desventaja en el pasado proceso electoral, frente a los siete partidos políticos nacionales. Además, Redes Sociales Progresistas se compara con Morena el partido más nuevo en el sistema de partidos políticos al señalar que en el 2015 ese partido tuvo más de un tercio del tiempo y de las prerrogativas de RCP tuvo en 2021. De esta manera, la próxima semana la Sala Superior votará este proyecto para confirmar que Redes Sociales Progresistas perderá su registro tras haber logrado apenas 864.391 votos, el 1.83% del total el porcentaje más bajo, bajo de todo el sistema de partidos en la pasada jornada electoral. Como segunda noticia, se promueve herramientas pedagógicas para educación física en niveles básicos. La Secretaría de Educación Pública presentó los ficheros de juegos motores y deporte escolar, así como el inicio de un taller de capacitación para su uso, con el fin de desarrollar actitudes asertivas y valores en los alumnos de educación básica. En un evento realizado en el auditorio de la secundaria anexa a la normal superior, Rafael Ramírez, el titular de la auditoría de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que con estos ficheros cuyo lema es aprendamos valores y actitudes para la conv convivencia pacífica, después de muchos años, ahora los docentes de la capital ya cuentan con materiales pedagógicos para la educación física. Añadió que es un error considerar a la educación física como un aspecto perimetral, cuando es parte integral de la formación del ser humano, por lo que con estos ficheros se podrán vincular los valores a los estudiantes a través de los juegos y el deporte. Como tercer noticia tenemos, identifican primer caso de Omicron en Estados Unidos, en California. Este miércoles se informó que se identificó el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en Estados Unidos en California. El gobierno de estado de Sao Paulo confirmó ayer dos casos positivos de la nueva variante de coronavirus Omicron, los primeros en Brasil y en América Latina, en viajeros que llegaron desde Sudáfrica, Brasil, cerró sus fronteras a áreas desde este lunes a seis países de África para evitar la propagación de Omicron. Como cuarta noticia tenemos jueves con Jue jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos muestran apoyo a restricciones al aborto. Los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos indicaron el miércoles su apoyo a la restricción del derecho al aborto al defender una ley restrictiva de Mississippi, mientras sus colegas liberales advirtieron contra el abandono de importantes precedentes legales como el histórico fallo Roe contra Mississippi ha pedido al máximo tribunal que revoque ambos fallos. Si bien, Roberts pareció indicar que el tribunal podría mantener la ley de Mississippi sin anular ROE contra a sí mismo, se preguntó si el tribunal debería ser neutral sobre el derecho de, al aborto, lo que requeriría la revocación de ROE. La de Mississippi es una de las leyes restrictivas sobre el aborto aprobadas en estados gobernados por republicanos en los últimos años. El primero de noviembre, la Corte Suprema escuchó argumentos sobre una ley de Texas que prohíbe el aborto en torno a las seis semanas de embarazo, pero aún no se ha emitido una sentencia. <coughs> Como última noticia, y para dar paso a nuestra invitada del día de hoy, profesores del CIDE piden a Conacid diálogo, alumnos mantendrán toma hasta que destituyan al director. Sin renunciar a las demandas y preocupaciones expresadas, invitamos a la directora general de Conacid a acudir a una mesa de diálogo para que se escuchen las exigencias ...de la Asamblea Académica Permanente del CIDE... Y, así, ...y si así lo deciden... ...de los otros colectivos de la comunidad... ...la Asamblea Estudiantil que mantiene tomadas las instalaciones del CIDE... ...emitió un nuevo comunicado en el que informó que el centro de investigaciones... ...seguirá ocupado hasta que se destituya a José Antonio de Yaeche ...como director general del CIDE... ...y se reponga el proceso para designar a alguien más en el cargo... ...un proceso en el que insistieron se debe escuchar la voz de los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos de este centro de investigación. Y por mi parte ha sido todo con esta parte de noticias. Regresamos para la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Ok, pues buenas noches, amigos, después de estas noticias que acabamos de escuchar, nuevamente bienvenidos a este su programa Noches de Census, su servidor, el contador, Pedro Carlos Ramírez García, los saluda, y el día de hoy tenemos un tema bastante importante, bastante interesante, denominado Medios No Jurisdiccionales de Defensa de los Contribuyentes a cargo de la licenciada Lérida Rodríguez. Me voy a permitir presentar a nuestra invitada del día de hoy, eh, leyendo una parte de su semblanza eh, curricular para efectos de que puedan conocerla y poder eh, seguir a la presentación. La licenciada Lérida Alejandra Rodríguez Pastrana es directora general de Acuerdos Conclusivos B. Es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México, titulada por promedio meritorio, posicionada como el tercer lugar de su generación. Realizó estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, Campus, Ciudad de México. Cursó la especialidad en Justicia Administrativa impartida por el Instituto del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con más de 14 años de experiencia en materia fiscal ha colaborado como abogada tributaria, jefe del departamento y subadministradora en la Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como coordinadora de seguimiento y directora de enlace delegacional en la Sub Subprocuraduría de Protección de los Derechos del Contribuyente, siendo designada como delegada en Morelos en mayo del 2016 y como delegada en Querétaro en enero del 2018. A partir de enero de 2021, asume el cargo de Directora General de Acuerdos Conclusivos B, de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional. En el ámbito académico, ha participado impartiendo clases eventuales en Derecho Fiscal en distintas universidades, así como el módulo Derechos de los Contribuyentes y Medios Alternativos para su Salvaguarda. En el Diplomado Penal Fiscal para contadores organizado por la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Es escritora de diversos artículos y boletines en materia fiscal y coautora de los libros 101 historias de terror vividas por contribuyentes en México y mecanismos alternativos de solución de controversias hacia la transformación digital. Esta es solamente una parte de la semblanza de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lérida Rodríguez, a quien me permito darle la bienvenida. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación, licenciada Navidad, y pues este es su programa. Vamos a estar hablando el día de hoy de medios, medios no jurisdiccionales de defensa de los contribuyentes, un tema bastante importante, y pues le cedo el, el micrófono para que pueda eh, presentarse aquí con nuestra audiencia, y claro, eh, pues iniciar con nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Maestro Pedro. Al contrario, les agradezco mucho la invitación y por supuesto el espacio. Un saludo también a tu auditorio. Eh, efectivamente, el tema a mí me parece muy oportuno, este, considerando también que estamos pues, prácticamente ya estrenando reformas, al menos ya las conocemos, para tener un panorama pues, posiblemente más certero de lo que nos espera para 2022. Y siempre es importante ante esta situación pues conocer justamente estos mecanismos que como contribuyentes tenemos para hacer efectiva la defensa de nuestros derechos. Entonces, básicamente son dos de los que quisiera yo comentar y que se desarrollan justamente a través de las facultades que se dotan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Para poder situar, digamos, un marco contextual de, de qué vamos a hablar, que son estos mecanismos, tenemos que entender que la defensa tradicional, digamos, es de, de los derechos de los contribuyentes, básicamente hasta antes de, de la existencia de PRODECON, de esta Procuraduría, pues, ¿qué tenía que hacer el contribuyente? Acudir a los medios jurisdiccionales, a los tradicionales es decir, a través de los recursos administrativos que se tienen y que se desahogan directamente con las propias autoridades, o en su caso, alguna instancia jurisdiccional a través de los tribunales, en este caso el especializado en materia tributaria, pues es el Tribunal Federal en Justicia Administrativa, o en su caso, si tuviéramos que agotar un juicio de amparo, pues por supuesto ante el Poder Judicial. No obstante, lo cierto es, eh, en primer lugar que la materia tributaria es una materia sumamente técnica sumamente especializada y que a pesar de que por mandamiento constitucional la justicia digamos es de acceso gratuito el hecho de que sea tan técnica y tan especializada limita por supuesto en cierta medida el que se garantice como tal el acceso a cualquier contribuyente si no es a través de un asesor, es decir forzosamente tiene que contratar a un abogado y si estamos hablando de que la materia eh, tributaria es tan especializada especializada, pues vamos a pensar ahí que por supuesto que los honorarios del abogado van a ser elevados. Entonces, eh, ante este escenario, digamos, y ante la necesidad que se tiene, por supuesto, de que como contribuyentes se cuenten con los medios efectivos para hacer valer los derechos frente a los actos que pudieran ser pues arbitrarios de las autoridades fiscales, es que surge como tal la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que inicia operaciones prácticamente a partir de 2011 inicialmente, si bien dentro de las funciones que tiene también está el de representación legal, es decir, PRODECON a través de los servicios que ofrece también puede proporcionar, digamos, un abogado gratuito para que acuda, acuda digamos, en nombre del contribuyente justamente a agotar todas estas instancias jurisdiccionales lo cierto es que pues ante la saturación que ya hay también en los propios tribunales, que esto genera por supuesto dilación también en la, en la determinación ya final de la situación fiscal del contribuyente, se establece un mecanismo alternativo. Inicialmente cuando inicia PRODECON Funciones, este mecanismo alternativo lo vamos a encontrar a través del procedimiento de queja. Este procedimiento como tal es el, el que le da el carácter de ombudsman fiscal a PRODECON, es un procedimiento que es un procedimiento expedito, sumamente rápido, no es eh, formalista, en ese básicamente que se requiere que el contribuyente acuda a solicitar la asesoría, digamos, el apoyo de PRODECON ante un acto que ya pudiera estar considerándose posiblemente arbitrario o que esté vulnerando sus derechos. ¿Qué pasa en este escenario? Porque me gustaría que quedara muy, muy claro cómo opera este procedimiento, eh, porque es un procedimiento que de hecho, este, bien comentadas al principio, que es importante que lo conozcan abogados y contadores. ¿Por qué? Porque este procedimiento no está peleado para nada con que acude el asesor del contribuyente a hacer uso del mismo. Al contrario, es una herramienta adicional justamente para quienes se dedican a esta materia y por supuesto para el contribuyente directo, ¿no? el, el contribuyente de calle que quiere ir directamente a solicitar el servicio del PRODECON. Dentro de los escenarios muy simples que podemos este, visualizar que se pueden solucionar a través de este, de este procedimiento y que son sumamente gravosos para los contribuyentes, podríamos mencionar dos, ¿no? Este, esto dentro de un abanico mucho más amplio, por supuesto, de actuaciones que se pudieran ubicar, digamos, dentro de las que pudiera estar teniendo PROECONO. El primero de ellos, por ejemplo, la inmovilización de cuentas. ¿Qué pasa cuando un contribuyente detecta que va a realizar alguna operación, requiere hacer un retiro y resulta que sus cuentas están inmovilizadas? Y en muchos de los casos no tiene ni idea de cuál es el origen de esa afectación en sus cuentas. Ahí puede acudir directamente a Prodicom plantear esta situación no requiere tener el más mínimo conocimiento en materia tributaria, para eso justamente está prácticamente el personal especializado con que cuenta la procuraduría. Haciendo este planteamiento se le canalizaría el procedimiento de queja, porque en primer lugar este procedimiento nos permite unas amplias facultades de investigación. Entonces a través del mismo podemos formularle un requerimiento a las autoridades, incluso cuando no tenemos todavía identificada cuál es, nosotros poder hacer las gestiones correspondientes. Para identificar qué autoridad en su caso, dentro por supuesto de las, de las autoridades que tienen atribuciones fiscales federales, fue quien ordenó esta inmovilización o este embargo en las cuentas. Y además identificar el origen, el motivo por el cual se hizo. Esto en primer lugar le va a dar total certeza al contribuyente de cuál es el escenario en el que se ubica. Oye, es que este embargo atiende a que ya tenías un crédito y entonces del crédito pues a lo mejor ni te enteraste y ya está en etapa prácticamente de ejecución, ya te están cobrando. Bueno, vamos a buscar alternativas o resulta que más bien se está dando como una medida digamos precautoria porque te emitieron un requerimiento dentro de una auditoría y no lo atendiste. Ah, bueno, entonces vamos a dar otra alternativa de solución. Todo este camino, todo este el servicio, digamos, todas estas facultades que, que tiene PRODECON, las va a poner al servicio del contribuyente de forma completamente integral. Es decir, básicamente aquí lo que decimos es que desde el el, el contribuyente a, a PRODECON y cruza la puerta de la oficina, ya prácticamente el problema de ese contribuyente es problema de PRODECON. Y vamos a buscar la alternativa justamente para darle solución. Entonces, este es uno de los escenarios, por ejemplo, que podemos encontrar y de ser necesario canalizarlo a otro servicio. Entonces, esto es, por ejemplo, de los recurrentes. Otro tema que tenemos, devoluciones. Devoluciones, de, de hecho, estoy segura que, que quienes se dediquen a materia tributaria y nos estén escuchando, seguramente tendrían mil dudas y mil planteamientos y muchísimas eh, problemáticas que se generan, tanto en devoluciones de saldos a favor, de pago de lo indebido, si es del de ICR, si es del IVA, o sea, en esos temas nadie se salva, la verdad. Hemos detectado eh, que se ha incrementado, digamos, las solicitudes de servicio que tenemos en el procedimiento de queja por este tipo de temas, pero atendiendo ya la experiencia que tiene. Prodecon, pues prácticamente desde el inicio de operaciones atendiendo justamente este tipo de situaciones, es que tenemos pues ya prácticas muy efectivas para darle solución al contribuyente. Digo esto por, por mencionar eh, algunos de estos temas. Sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos en la experiencia que, que se nos iba dando a través de agotar este procedimiento, es que no obstante que el mismo era muy efectivo, porque incluso los plazos pues, son de tres días, por ejemplo, para la autoridad para rendir el informe. Entonces, el contribuyente prácticamente en una semana, por lo menos, ya tiene la información de, de dónde deriva el tema de la inmovilización de, de cuentas, por ejemplo. ¿no? Lo cierto es que a pesar de la efectividad y de los grandes beneficios que tiene este, este procedimiento, ubicamos que había situaciones particulares en las que nos estábamos quedando un tanto cortos. ¿Cuáles eran estos? Propiamente en las auditorías. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica. Exactamente. ¿Qué nos estaba pasando en estos procedimientos? Acudía el contribuyente y nos señalaba, oye, estoy siendo sujeto de facultades de comprobación. Ya aporté toda mi información, ya aporté toda mi documentación y no obstante eso, la autoridad está señalando que hay omisión en mi cumplimiento de obligaciones y yo considero que no está haciendo una valoración adecuada o peor aún, sabes que yo aporté toda esta documentación y ya me levantaron o ya me notificaron en el oficio de observaciones y en el oficio de observaciones la autoridad ni siquiera está haciendo una valoración, sino que me está diciendo que me va a informar cuando emita en su caso su determinación. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando emite su determinación ya tenemos un crédito fiscal y el escenario del contribuyente cambia totalmente. En este, en este escenario en el que nos encontrábamos dentro del procedimiento de queja, nosotros le requeríamos información a la autoridad, básicamente qué es lo que le señalábamos. Oye, indícame qué valoración estás haciendo, qué análisis estás haciendo de esta documentación. Y la respuesta que obteníamos por parte de las autoridades iba prácticamente en el sentido de pues yo estoy en tiempo, en su caso, de emitir mi pronunciamiento y la valoración la vas a ver en la misma. Y entonces nos íbamos prácticamente al mismo resultado, esperarnos a que tuviera una determinación de crédito y entonces ya nos íbamos a tener que agotar un juicio. Este, Aparte, sabemos que cuando nos vamos a un juicio, el contribuyente en este tipo de, de temas, en el litigio fiscal, tiene que garantizar. Entonces ya son cargas, tanto administrativas como económicas, pues mucho más complejas para el contribuyente. En esta situación pues se busca en su caso crear un mecanismo que estuviera especializado realmente en darle una solución a los contribuyentes que se ubicaban en esta situación, porque aparte es una situación que los deja pues muy vulnerables, no el que, el que esté la autoridad, por ejemplo, en las visitas domiciliarias, en tu domicilio, solicitándote información y pues que no sepas ni siquiera cómo le está valorando, cómo le está analizando, o que por más que tú aportes esa información o, o que le des explicaciones al, al, al auditor en este caso, porque no es ni siquiera la administración directamente sino al auditor y que no hay una comprensión a lo mejor incluso de la operación del contribuyente pues le genera realmente que esté justo en esta situación de vulnerabilidad de ahí es que a partir de la reforma que se da a código fiscal en 2014 se crea como tal el procedimiento de acuerdos conclusivos que además eh, incluso se ha reconocido a nivel internacional los beneficios que se dan por la forma en particular que se desarrolla el mismo en México. O sea, es una figura que tiene el contribuyente a su alcance, si se encuentra, por supuesto, en, en esta situación, y que además está dando muy buenos beneficios. Entonces, si bien no es una figura nueva, digamos, en, a nivel internacional, ya hay otros países como tal que tenían estos mecanismos alternativos especializados en solución de controversias, con las características que lo tiene México, no. Porque, por ejemplo, eh, hay algunos países de Estados Unidos que pueden tener estos mecanismos alternativos, sin embargo prácticamente los desahoga una unidad administrativa de la propia administración tributaria. Entonces, pierde un tanto, pudiera verse ahí a lo mejor este, una limitante en cuanto a un tema de imparcialidad realmente. Entonces, al dotarse prácticamente a la Procuraduría, a este ombudsman, eh, como un órgano autónomo del Estado mexicano para que lleve la tramitación, pues se genera mucha mayor transparencia, por supuesto, en los procedimientos. Entonces, a través de estos de estos mecanismos alternativos ya de solución de controversias, pero especializados en auditorías, cuando un contribuyente, reitero, está siendo sujeto a una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o de una revisión electrónica, donde se da una solución completamente de fondo, además, a la problemática planteada. Esa sería otra diferencia, por supuesto, que se tiene con los medios propiamente jurisdiccionales o tradicionales, exactamente. ¿Por Porque cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a, a presentar un recurso administrativo o a través del de juicio contencioso administrativo también, válidamente se pueden hacer en su caso agravios o conceptos de impugnación que sean por cuestiones meramente formales. ¿Qué es lo que pasa si obtenemos nosotros un resultado favorable, digámoslo así, con un análisis meramente por una ilegalidad de carácter formal? que existe una alta posibilidad de que la autoridad pueda en su caso nuevamente emitir el acto subsanando esa irregularidad. Parece. Entonces, realmente no le estamos solucionando de fondo el problema al contribuyente. Entonces, tanto a través del procedimiento de queja como del de acuerdos conclusivos, realmente lo que estamos buscando es que la solución sea de fondo. De hecho, en un procedimiento de acuerdo conclusivo no vamos a pronunciarnos, digamos, o no va a ser... Parte de la materia del mismo, el verificar si una notificación se llevó a cabo de forma legal, si se levantó en tiempo, eso no es materia del acuerdo conclusivo. Básicamente, ¿qué es materia del acuerdo conclusivo? Digamos que son dos escenarios. El primero de ellos, el contribuyente no está de acuerdo con la calificación que está realizando la autoridad. Un ejemplo que vemos de forma muy reiterativa, por ejemplo, depósitos en efectivo. Que no esté el soporte documental y la autoridad en consecuencia presume que esos depósitos corre corresponden a ingresos acumulables o a valor de actos o actividades y en consecuencia van a agravar tanto impuesto sobre la renta como IVA. De ahí que el contribuyente al no estar de acuerdo pudiera ser parte en su caso de la materia conforme a la cual solicite la suscripción del acuerdo conclusivo el desvirtuar esa observación como tal. Y hacer un señalamiento muy sencillo. ¿Sabes qué? Eh, esos depósitos corresponden a préstamos, o corresponden en su caso a traspasos entre cuentas, y en consecuencia no son ingresos grabados. Pero no basta, por supuesto, la mera manifestación, sino que en su caso hay que hacer el señalamiento como tal, el soporte con los argumentos correspondientes, fundamentos y motivos de por qué se tiene que modificar esa calificación que está realizando la autoridad. Y adicional a eso, aportar las pruebas correspondientes. Entonces, Aquí también otra otra parte importante que tienen que tener en consideración. En el acuerdo conclusivo, a diferencia del procedimiento de queja, PRODECON no es asesor y no es protector del contribuyente. Prácticamente es un procedimiento que pudiéramos ubicar dentro de la mediación o conciliación. Así es tránsito. decir, PRODECON es intermediario. Perfecto. Sí, este, voy a interrumpirla ahí, eh, licenciada. Vamos a Bastante interesante la parte de, de, de esto que nos está comentando de los medios no jurisdiccionales. A veces cuando el contribuyente se, se coloca en alguna situación de problema, vamos a ponerlo así, pues el contribuyente dice, ¿a quién tengo que recurrir? no ¿A mi contador? ¿A mi abogado? ¿O qué hago? no Al rato que... Me llega una notificación de visita domiciliaria, de re revisión de gabinete, alguna revisión profunda que si bien es cierto no es una facultad de comprobación, sino es una facultad de gestión como tal, eh, pues la autoridad eh, emite algún acto de molestia de que oye detecte estas diferencias. ¿A quién me puedo acercar? En este caso, la licenciada Lérida Rodríguez, como parte de la PRODECON, pues nos comparte este... Esta, esta alternativa que tenemos los contribuyentes, que tenemos también los contadores para acercarnos a esta procuraduría para efectos de hacer valer nuestros derechos. Como decía bien la licenciada, la PRODECON no es que siempre o, o tenga la obligación de ponerse del lado del contribuyente. La PRODECON lo que va a hacer es mediar este asunto entre la autoridad y el contribuyente para efectos de determinar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales y del correcto cumplimiento de la protección de los derechos también del contribuyente. En ese sentido, el hecho de que yo como contribuyente vaya a Prodecon, y así lo entiendo personalmente, no quiere decir de que, ah, pues me voy a Prodecon y voy a ganar mi asunto. Si yo cometí algunas irregularidades, si yo no cumplí con algunos requerimientos de la autoridad, si yo realicé algunas actividades, actos o actividades, o algunas cuestiones que no se consideren pertinentes para efectos de, ya sea de impuesto sobre la renta, de impuesto a lo agregado, de IEP, o del impuesto de que se trate, pues voy a tener que asumir las consecuencias correspondientes, ¿no? Aquí el, el, el efecto de lo que estamos viendo el día de hoy son medios no jurisdiccionales. A veces me voy a pelear con la autoridad, con medios jurisdiccionales sin saber que existen algunos medios anteriores a estos que me pueden ayudar a resolver la controversia de una manera más, lo voy a llamar así, más pacífica. Sin que me vaya yo a pelear así ya de, de, de plano de pleito con la autoridad, ¿no? Por ahí me viene a la mente un principio que en latín se llama solve et repete. ¿Qué es el solve et repete? Primero pagas y luego te peleas. Lo que comentaba la licenciada. Si te vas a pelear, tienes la obligación ya económica de garantizarme el interés fiscal. En cambio, si me voy a algún medio no jurisdiccional de solución de controversias, pues no me van a pedir como tal la garantía, porque todavía no me estoy peleando con la autoridad. En ese sentido, todavía estoy eh, tratando de arreglar las cosas con la autoridad en una sede no jurisdiccional. Porque cuando me meto a la sede jurisdiccional, que pudiéramos hablar... Eh, del, bueno, del llamado juicio de, de nulidad que sabemos que se llama juicio contencioso administrativo o el juicio de amparo, pues ya tengo que eh, obligarme a algunas cuestiones que me marcan las propias disposiciones que regulan esos procedimientos. También tenemos algunos medios de resolución en materia administrativa como ¿cuál es licenciada? Como el recurso de revocación, como ya bien lo mencionó, como el recurso de inconformidad ante el INS, como el recurso de inconformidad ante el Infonavit, pero esos son medios administrativos que se resuelven en sede administrativa. En este sentido, todavía antes de llegar al recurso administrativo, antes de llegar al medio jurisdiccional, podemos hacer uso, y como bien lo decía la licenciada, de medios no jurisdiccionales que nos acaba de mencionar algunos como es la queja, como es el acuerdo conclusivo. Y ahora bien, eh, la, la siguiente cuestión o la siguiente pregunta sería en ese sentido: ¿Qué tiene que hacer el contribuyente en el caso de que le llegue algún citatorio, algún requerimiento, alguna notificación para poder acercarse a, oye, es que yo soy el contribuyente y no sé qué es un, no sé qué es un acuerdo conclusivo, cuando me conviene? Cuando no me conviene? Porque por ahí mi contador, mi abogado, mi abogado, me puede decir el abogado, oye, vámonos a pelear, vámonos al recurso, vámonos al juicio. Y no te sugieren los medios no jurisdiccionales. Licenciada, ¿en qué casos sería prudente, sería pertinente hacer uso de estos medios no jurisdiccionales como la queja o el acuerdo conclusivo para efectos de solucionar estas controversias que tenemos con alguna autoridad en este caso fiscal? Gracias Pedro, fíjate, aquí es un punto bien importante a considerar, eh, cuando platico este, justamente como sugerencia de que hay que considerar en qué momento contactamos a PRODECON, en materia tributaria como en la salud, más vale prevenir, siempre más vale prevenir, entonces incluso con PRODECON pueden acudir ante una mera duda, Ahorita, por ejemplo, que se visualiza ya prácticamente en la reforma la obligación de los chicos de 18 años para efecto de que se tengan que dar de alta en el RFC, yo les diría desde ahorita, por favor, contáctenos, ascensórense, qué es lo que pasa justamente con, con esas obligaciones o si no si no va a haber obligaciones. Entonces, en primer lugar, la recomendación es no esperemos a que ya tengamos una comunicación de la autoridad, a que ya hubiéramos incurrido en algún incumplimiento para contactar a PRODECON. Más vale siempre tener eh, o prever, digamos, que nuestra salud fiscal sea la idonea. No obstante, si ya a lo mejor descuidamos un tanto ese tema y resulta que ya nos contactó la autoridad, prácticamente desde el primer contacto que tenga la autoridad con ustedes, por cualquier vía, un correo electrónico, una carta de invitación, ya un requerimiento como tal, ya un inicio de la auditoría, en cualquiera de estas comunicaciones, por favor contáctenos, porque... Eh, de repente pudiera ser, por ejemplo, ya eh, como asesores que tengan mucha más experiencia y decir, oye, no, este nada más es un correo y lo único que hay que hacer es presentar una declaración. Pero no esperamos que un contribuyente que se dedica a otra cuestión completamente distinta a la que sea la fiscal tenga que estar pues, prácticamente investigando de qué se trata. Cualquier comunicación, digamos, que reciban por parte de la autoridad, por favor comuníquense con PRODECON. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser, en todo caso, quienes les indiquemos cuál va a ser el servicio procedente para la atención de la problemática o duda. Porque reitero, ahorita estamos platicando, porque es justamente como el tema, los medios no jurisdiccionales que nos pueden generar justamente esa salvaguarda de derechos de los contribuyentes. ¿Pero esto qué implica? Eh, pues prácticamente que ya hay una posible violación. Sin embargo, dentro del catálogo, digamos, de atribuciones con que cuenta Prodecon, pues tiene otros que pudieran ser ya más de carácter preventivo. Entonces, en este caso, desde que yo tenga un correo electrónico de Prodecon, simplemente para saber incluso si, si no es un correo apócrifo, se pueden comunicar con nosotros. Y la verdad es que eh, Prodecon siempre ha estado a, a la vanguardia justamente pues siendo totalmente sensibles y conocedores de las, de las problemáticas que se le pueden generar al contribuyente, porque prácticamente qué es lo que está en juego ante una problemática en materia fiscal nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que ninguno queremos llegar a poner nuestro patrimonio en riesgo por alguna, eh, pues, descuido o a lo mejor por no tener ese um, orden en este, nuestros registros contables o en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, a lo mejor sin, sin eh, llegar a aterrizar, si se trata de un citatorio o un requerimiento, cualquier comunicación que tengan por parte de la autoridad fiscal comuníquense con nosotros para que nosotros identifiquemos justamente el origen de esa comunicación las consecuencias o la forma en su caso de darle atención y esto no nada más es para el contribuyente reitero eh, los asesores los asesores especializados contadores abogados este por ejemplo puede haber litigantes que tengan toda la expertise ...para acudir al, al juicio contencioso a controvertir en su caso una determinación de crédito. Pero qué tal que no tienen ni siquiera los antecedentes... Entonces, pueden acudir justamente ante PRODECON para que nosotros podamos proporcionar el servicio correspondiente, que sería el procedimiento de queja en este caso, y hacernos eh, a llegar pues, prácticamente de toda la información antecedente a esa determinación de crédito, porque a lo mejor ni siquiera nos tengamos que ir a presentar el juicio contencioso, sino que basta con presentar una solicitud de prescripción. O sea, todas estas posibilidades que se pueden dar para solucionar una problemática, una contingencia, las tiene PRODECON. Perfecto, licenciada Lérida. Eh, pues bastante importante, e interesantes sus comentarios con respecto a esta parte que pueden hacer uso los contribuyentes eh, para efectos de no llegar a algunas consecuencias ya un poco más graves, ¿no? Como, como lo comentaba. A veces, pues me voy a, a, a los medios jurisdiccionales, me voy a, a los medios administrativos para poderme pelear con la autoridad con respecto a alguna determinación de algún crédito fiscal, pero desconocía que pudiera ir a quejarme, que pudiera tener alguna asistencia, que también es un medio no jurisdiccional de la Procuraduría, que tuviera este, esta posibilidad de, de, de un acuerdo conclusivo. <ríe> si bien es cierto, cuando tengo o estoy en alguna facultad de comprobación, es obligación de la autoridad hacerme saber eh, mi carta de derechos del contribuyente, y en esa Carta de Derechos del Contribuyente precisamente viene esa, ese derecho que tengo de asistirme a, de la PRODICON. Hasta cuando estoy en alguna visita domiciliaria si alguno de los que nos están escuchando eh, han, han vivido este procedimiento, sabemos que cuando, antes de que termina el acta final y el acta de terminación de, de, de las contribuciones que se determinaron con respecto a la visita domiciliaria, <coughs> la autoridad me, me llama a alguna reunión para efectos de hacerme saber como mi derecho, todo lo determinado en la visita domiciliaria. Y ahí me dicen que si quiero ser asistido de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, puedo ser asistido para efectos de que, ah, bueno, te voy a informar lo que te determiné en tu visita domiciliaria, pero no estás solo. Estás en compañía de la Procuraduría para efectos de que la Procuraduría también ya se entere se apersone para efectos de que si tú te quieres ir con, con, con esta parte de la procuraduría, ellos te puedan asistir y en, en dado caso defender de las omisiones o las detecciones que hayan hecho en la visita domiciliaria. Es bastante importante hacer uso de estos medios no jurisdiccionales antes de llegar a la parte de los medios jurisdiccionales o a los medios administrativos que serían anteriores a los jurisdiccionales. Por aquí tenemos algunos, algunos saludos del auditorio y alguna pregunta por aquí. Eh, saludos, Esteban Elizalde Mendoza. Saludos, me dice José eh, Richie Flow. Hola, muy buenas noches. Saludos, Richie. Eh, también tenemos aquí saludos a Yendi, saludos a Ada, José Gabriel. Saludos, Yasmín García. Lo está viendo también. Saludos, la licenciada Estela Lescas. Es un gusto que nos esté viendo por este medio, el maestro, el que era titular y todavía lo extrañamos aquí en este programa, el maestro Antonio Aranda, nos, nos pregunta, licenciada, en su experiencia, ¿Qué casos de depósitos en efectivo existe, existiría una revisión, o existe una revisión? Si bien desde un peso debe ser, sin embargo, con base en su experiencia, ¿Qué le ha tocado observar? Y esta pregunta me voy a permitir eh, comentarla aquí con, con el permiso del ma, maestro Antonio Aranda, pues sabemos que por ahí se estuvo corriendo el rumor o existen noticias de que, oye, ah, desde ahora la autoridad fiscal te va a revisar por depósitos que hagas en efectivo mayores a, a 15 mil pesos. Por ahí se estuvo corriendo el rumor, el rum rum, dijeran por ahí eh, eh, eh, los los medios, pero como comenta el maestro Aranda, en base a su experiencia, ¿qué le ha tocado observar o qué le ha tocado ver de llega un contribuyente y, y, y les comenta ahí en Prodecom, oye, fíjate que la autoridad fiscal me está mandando a traer por depósitos que no rebasan ni siquiera 10 mil pesos en efectivo? ¿Le ha tocado ver o le ha tocado ver algunas cuestiones de mayores a 15 mil pesos en efectivo? Si bien como contadores o abogados sabemos que todo depósito debe tener un y siempre lo manifiesto de, de esta manera, debe tener un origen. Oye, lo que te depositaron, ¿Qué? ¿Te lo prestaron? ¿Fue ingreso? ¿Te lo donaron? O la cuarta pregunta, y es la interesante, y si no, ¿De dónde vino? ¿De dónde vino ese depósito que está cayendo en tu cuenta bancaria? Para efectos de la PRODECON, qué nos pudiera comentar de su experiencia con respecto a estos depósitos o cómo se pudiera tratar este tema cuando llega algún contribuyente o alguna persona, oye, Prodecon, fíjate que la autoridad me mandó un correo como lo comentaba usted, me mandó una invitación de que detectaron que deposité en mi cuenta tanto, pero eso es lo que man me mandó mi hijo de que está en Estados Unidos, o eso es lo que me mandó, ejemplo, la señora lo que me depositó mi esposo porque eh, le pagaron su nómina. ¿Qué pudiéramos hacer en ese sentido? Gracias, Pedro. Mira, fíjate que, que lo que comentan es una duda recurrente de contribuyentes y problemáticas también que llegamos a atender. Aquí a lo mejor habría que hacer la distinción. Eh, mucho de lo que se escuchó, y yo creo que fue como, como el mensaje que se quedó prácticamente en la ciudadanía, es si tengo depósitos arriba de 15 mil pesos, y eso viene pues, prácticamente este, a raíz del, del impuesto del IDE pues ya el banco le va a estar informando al SAT y entonces si yo no tengo como un soporte de, de dónde es el origen de esos depósitos, pues me pueden cobrar o me pueden revisar, ¿no? Entonces como que se nos quedó esa idea de depósitos superiores a los 15 mil pesos. La realidad es que efectivamente la información de las instituciones bancarias, el SAT la tiene así sea un peso, cinco pesos, 15 mil pesos, 200 mil pesos, ¿no? Esta información, por supuesto que para efecto de que el SAT realice cualquier tipo de gestión, ya sea a través de facultades de comprobación o facultades meramente de gestión, van vinculadas no nada más con los depósitos, sino con otras, digamos, actividades que detectan como de riesgo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si nosotros recibimos de forma recurrente depósitos en efectivo, pero estamos dados de alta en el RFC estamos emitiendo nuestra facturación correspondiente, nuestros comprobantes fiscales, y estamos presentando nuestras declaraciones en tiempo, realizando los pagos, y no estamos vinculados a lo mejor con algún tipo de proveedor que ya esté en listado de 69 nuestro riesgo para que la autoridad tenga cualquier contacto con nosotros es muy baja, muy, muy baja. Entonces no podemos verlo, digamos, de una forma aislada. Eh, recuerdo que hace un par de años prácticamente cada ejercicio... Había pues un programa del SAT, de las cartas de invitación, que ahí sí atendíamos amas de casa, estudiantes, que recibían estas cartas de invitación, porque ¿qué es lo que detectaba el SAT? Que tenían depósitos en cuentas abiertas a su nombre y no estaban ni siquiera dados de alta en el registro federal de contribuyentes, y en consecuencia no había declaración. Entonces, para las autoridades fiscales, pues por supuesto que eran focos rojos, ¿no? Y estoy detectando que hay depósitos en su cuenta, y eso sí, la regla general era que eran superiores a 15 mil pesos, y resulta, pues, que a mí no me estás declarando nada, entonces yo no tengo nada de información de, pues, de dónde viene el origen. Esas básicamente eran cartas de invitación y cómo se atendían a través de un caso de declaración. En la mayoría de los casos presentando este caso de aclaración, pues, prácticamente quedaba solucionada la situación del contribuyente. Cuando se complica? Por eso de ahí reitero, es bien importante acudir con Prodicón o acudir con nuestro contador o con nuestro asesor desde el primer contacto que tenga la autoridad con nosotros, porque puede ser este caminito el que sigue, ¿no? Inicialmente a lo mejor solo es un correo de, oye, detecté que te falta una declaración, o ya es una carta de invitación de, oye, detecté que tienes depósitos en tu cuenta y pues no estás dado de alta en el, en el registro federal de contribuyentes y no tengo declaraciones presentadas, explícame cuál es el origen. Si se atiende, nos evitamos un siguiente posible paso, que cuál sería ya como tal el ejercicio de facultades de comprobación. Lo cierto es que ya para el ejercicio de facultades de comprobación, si detectamos, pues que ya trae otros factores de, de, de riesgo, por supuesto, reitero contribuyentes que tienen depósitos en efectivo y no están emitiendo comprobantes fiscales o que no hacen match, digamos, como tal, la facturación que se está emitiendo con lo que se está declarando también, por ejemplo, y que además es causal no nada más de, de facultades de comprobación, ¿no? sino de una posible restricción de, de nuestros sellos, además, este, que no esté localizado el contribuyente y que esté emitiendo comprobantes fiscales por ingresos altísimos. Eh, otra situación también, y, y es así, este... Eh, creo que, que puede ser la de mayor riesgo para los contribuyentes porque pues, pueden tener una infinidad de proveedores y de repente detectar cuál de esos proveedores resulta que ya está listado de 69B porque se presume o ya se determinó que esté emitiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y a lo mejor nosotros solo tuvimos una operación de... Cinco pesos, siempre es algo realmente que no sea significativo dentro de, de, de nuestra tributación del, del ejercicio, pero no obstante ya genera un foquito rojo para la autoridad que mientras más foquitos rojos, digamos, se van encendiendo, pues existe ya por supuesto mayor riesgo de que seamos sujetos como tal de facultades de comprobación. Entonces, eh, digo, nada más como para concluir, el tema de depósitos no lo limitemos a una cuantía, sino más bien involucremos qué tantos factores de riesgo tengo yo adicional a esos depósitos que pudiera yo tener. Claro, y, y adicionando a lo que comenta la, la licenciada Lérida, pues eh, yo creo que los depósitos en efectivo, lo de los 15 mil a, a reserva de lo que comentó, de que viene de, de, de, de lo que en algún momento se consideró como el ID, actualmente... La obligación que tienen las instituciones financieras de informar de esos depósitos mayores a, a 15 mil, simplemente es una parte de informativa. Nosotros debemos tener en cuenta, y una parte importante, de que todo, desde un peso, desde 50 centavos, sean 10 centavos, todo debe tener un origen. El origen que nosotros eh, le, no, no le queramos dar, el origen que ciertamente tenga. Oye, esos 50 centavos, ese peso de manera exagerada, lo voy a decir así. Ese peso, ¿de dónde vino? Esos mil pesos, ¿de dónde vinieron? Ah, fueron por tu actividad. Es que fíjate que fue una prestación de servicios, pero sin factura. ¿Qué va a decir la autoridad? A mí no me importa si fue con factura o fue sin factura. Fue derivado de una actividad y al caer en el supuesto jurídico de hecho, como lo contempla el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, ¿qué crees? hay un nacimiento de la obligación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En ese, en ese sentido, se causa el impuesto, se causa la contribución, y en consecuencia, nace la obligación de pago. En ese sentido, no nos casemos con la idea de que los 15 mil pesos son así de que, ah, pues yo puedo depositar hasta 10 mil y no pasa nada. No, no es que no vaya a pasar nada. Es que en algún momento, como, como decía la licenciada, por ahí también me tocó, y recuerdo algunas hojitas verdes que llegaban ahí a, a los contribuyentes de que detectamos que tuviste depósitos en tal cuenta, en tal cuenta y en tal cuenta. Y hasta te mandaban tu línea de pago o te invitaban a aclarar. O era de dos. O me pagas por esos eh, depósitos que, que, que tienes o me aclaras de dónde vinieron. Y la aclaración en qué sentido venía. Como les comentaba hace rato, el origen. ¿Ok? Para cerrar ese, es, esta parte de, de los depósitos. Por aquí tenemos algunos saludos también para nuestra, nuestra invitada. Eh, Gus Gómez, saludos, dice, saludos desde Puebla, saludos, Gus. Eh, tenemos el de Manuel, eh, el nombre, Manuel Guapo Ven. <ríe> saludos, Manuel. Eh, tenemos aquí Alfonso Moya Sánchez, dice, saludos a la ponente, excelente, le mandan saludos licenciada Alfonso Moya Sánchez. Tenemos aquí un comentario de Yendi. Dice, en algunas ocasiones se ha adoptado la frase, más vale un buen arreglo que un mal pleito, sin que se entienda como un mal resultado en la defensa, sino como una solución rápida y eficaz. Que prácticamente vendría como anillo al dedo a lo que estamos platicando, ¿no? Más vale un buen, un buen arreglo, que un mal pleito nos, nos comenta Yendi, este, licenciada? Yo creo que esta parte de los medios no jurisdiccionales precisamente van a eso, a, a, a, a no llegar a la parte del pleito, ¿no? A, a que lo podamos solucionar todavía en una sede, eh, me voy a atrever a decirlo así, una sede administrativa. ¿Por qué? Porque si llego a la, a la sede judicial, pues ya se complican algunas cosas, como lo comentaba la licenciada, la garantía del interés fiscal y algunos otros procedimientos que los marcan las propias disposiciones hace rato usted también eh, manifestó algo bastante importante y sobre esto va a versar mi siguiente mi siguiente cuestionamiento, mi siguiente pregunta ¿qué pasa con el 69B? ¿y qué pasa con aquellos que ha determinado inexistencia de operaciones? ejemplo, de acuerdo a la resolución miscelánea yo tengo un cierto plazo si yo eh, eh, edo, vamos a, a denominarme edo, si yo edo eh, me entero de que mi proveedor se determinó un EFO o está en la lista del 69B tengo un plazo para desvirtuar o aportarle las pruebas a la autoridad de que eh, las operaciones que realizó conmigo fueron existentes oye, pero ya se me pasó el plazo, ya o mi contador me dijo, ¿sabes qué? no pasa nada, mi abogado me dijo, ¿sabes qué? espérate viene el segundo momento, llega una facultad de comprobación, visita domiciliaria, vamos a ponerlo así, y la autoridad me dice, oye, detecté que tú tuviste operaciones con un EFO, demuéstrame que tuviste esa esa operación y que la operación fue existente. Aquí mi pregunta va en el sentido de que, en qué momento, si lo hago en el primer momento, o lo hago, ejemplo, en el segundo momento, ¿Sería muy tarde para, para acudir a PRODECON? Claro, en el primer momento ya se me pasó el tiempo, ya se me pasó el tiempo que me dijo la miscelánea para aportar mis pruebas y yo como contribuyente pensé, pues ya se me pasó el tiempo. Pero yo creo que tengo otra oportunidad en facultades de comprobación cuando la autoridad me lo pida, poder acudir a la PRODECON y decir, ¿sabes qué? Voy a aportar las pruebas porque en ese momento yo no me enteré y es más, me lo dijo la miscelaria no me lo dijo la ley. La propia ley establece algunos plazos, pero en ese sentido, al estar en facultades de comprobación, yo estoy en mi derecho. Y para eso pudiera entrar la PRODECON. Esa es mi pregunta. ¿Puedo, perdiendo este plazo, el primer plazo, o perdiendo esta oportunidad, ¿puedo acerca, acercarme a la PRODECON en una segunda oportunidad para efectos de desvirtuar esa presunción de inexistencia de operaciones? Sí, fíjate que es, es un tema que se presenta de forma recurrente, porque ¿cuál es la realidad? Que en muchos casos difícilmente un contribuyente puede enterarse dentro del plazo, digamos, de esta publicación que se hace prácticamente a través del diario oficial o de la página del de, de SAT, que alguno de sus proveedores está listado de 69B. Entonces, es parte, parte de lo que eh, incluso hizo un énfasis particular Prodecon en decir... Oye, a estos contribuyentes que le dieron el efecto fiscal, ¿por qué no se les notifica de forma directa, como se les, si, se, si se hace este, a quienes emiten el comprobante fiscal, que se prevé como tal la notificación, en su caso a través de buzón tributario? En cambio, a quienes le dieron el efecto fiscal, pues está al pendiente de las listas y ahí checa si aparece alguno de tus proveedores con quienes hayas tenido operación en los últimos cinco años, porque además la autoridad pues, puede revisar en los, cinco, en los últimos cinco años por regla general, si no es que más tiempo. ¿no? Entonces, es recurrente que el contribuyente no se entere dentro del plazo que puede aportar la información y en su caso acreditar que sí realizó las operaciones. Si se entera, la recomendación es, hay que agotar esa posibilidad dentro de ese plazo. No obstante, ya para aterrizar la pregunta como tal y darle respuesta, sí. Si se están ejerciendo facultades de comprobación, donde prácticamente se está poniendo en duda la materialidad de operaciones, derivado de que nuestro proveedor ya esté en listado del 69B y entonces se considera que los comprobantes fiscales que emitió están amparando justamente operaciones que no se realizaron, estamos atendiendo esos casos a través de acuerdo conclusivo. Sí son escenarios complejos, muy, muy complejos para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque justamente uno de los argumentos que sostiene la autoridad es, oye, tú tenías en su caso un procedimiento específico en el cual pudiste haber acreditado que efectivamente se realizaron esas operaciones y no acudiste. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo ahorita a través de facultades? Sin embargo, y de hecho los invito este, a que puedan consultar, eh, las revistas que está emitiendo PRODECON ahorita de forma mensual, en todas las revistas de contigo se señalan o se incorporan dentro de las mismas casos de éxito de, de las diferentes este, atribuciones que tiene PRODECON, pero bueno, en particular, por supuesto, de apodos conclusivos. Y el que se acaba de emitir para el mes eh, de diciembre, justamente, incorpora un caso de materialidad que se resolvió de forma favorable. Y digo, prácticamente son los que, que atendemos, digamos, del día a día y sabemos que son escenarios muy complicados para el contribuyente, donde la autoridad sí puede tener pues, una posición muy firme en el sentido de decir, ¿sabes qué? Yo de esta determinación que estoy haciendo no me voy a mover. Pero la realidad es que sí, todavía tiene esa posibilidad. No es la recomendación, digamos, que si se enteró este, todavía estando dentro de los plazos de 69 que no, de, que no acuda, no. La recomendación es que agote en su caso esa instancia y también PRODECON le puede apoyar a través de otro servicio que pudiera ser de asesoría. Pero en caso de que no se enteró y ya no estuvo en oportunidad, a través del apoyo conclusivo, si la autoridad inició facultades de comprobación, estará en posibilidad de hacerlo. Ok, perfecto, licenciada. Pues muchas gracias por la, por la respuesta ahí. A veces, eh, pues los contribuyentes que se han eh, puesto en esa situación, ¿no? O la autoridad los ha puesto en esa situación. Y decimos, no, pues ya se me pasó el plazo, ¿no? Ya, ya, ya, ya se pasó la parte de, de la oportunidad que tenía para desvirtuar y, pues ni modo, ¿no? Ya, ya me lo determinaron como inexistente. Tal vez todavía pudiera haber alguna posibilidad de facultades de comprobación para efectos de desvirtuar esa, esa eh, presunción de, de inexistencia. Por aquí tenemos también algunos otros, un saludo aquí, eh. bueno, no sé si darle lectura, vamos a darle lectura a Esteban Eliza, le dice saludos a la LIC está muy guapa dice ya ya ya tomó allá un fan la licenciada Lérida eh, tenemos aquí otro otro otra pregunta ya para ir cerrando porque ya se nos está acabando un poquito el tiempo dice Annie Reyes Tapia en caso de un matrimonio que el esposo es Riff pero todos los bienes están a nombre de la esposa vende un bien a nombre de la esposa y depositan el efectivo una cuenta del contribuyente cómo justificar qué recurso de ellos. <coughs> um, me voy a permitir hacer un comentario con respecto a esta pregunta a reserva de lo que comente la, la licenciada Lérida. Esta ya es una pregunta un poquito más específica. Yo creo que tiene que ver mucho con qué tipo de bien es un bien mueble, es un bien inmueble, ya que los bienes inmuebles sabemos que están sujetos a ciertas disposiciones como efecto de... Eh, a acudir a algún notario público, a algún corredor público para efectos de la fe pública y son los encargados de la retención del impuesto correspondiente, si se tratara de un bien inmueble, si fuera un bien mueble para efectos también de saber la esposa, en qué términos están casados, ya sea en sociedad conyugal legal o ya sea en bienes separados, de todo eso va a depender eh, la respuesta. A veces tenemos algunas dudas que pudiéramos plantear generales, pero son cuestiones bastante específicas que tendríamos que analizarse ya de acuerdo a las situaciones eh, particulares de cada caso. Lo que le pudiera comentar aquí a Ani Reyes Tapia es precisamente eso. Primero, analizar el régimen conyugal y segundo, analizar qué tipo de bien se enajenó. Y la otra, ¿cómo le depositó al esposo, no? ¿Cómo le depositó al esposo? ¿Fue un préstamo? ¿Fue una donación? ¿O qué fue? Porque también de eso va a depender mucho el tratamiento que se le dé al depósito que se le hizo a la cuenta del esposo. Ya que si fue préstamo, sabemos que si hay una restitución, si hay una, un contrato, si hay intereses, si se cumple con las características para no incluir como ingreso ese préstamo, pues simplemente no va, no va a entrar para efectos de pagos impositivos. Pero si fue una donación, tendríamos que evaluar las características de esa donación o fue una donación en pago. cuestiones eh, específicas de esa transferencia, ¿no? Son los comentarios personales que pudiera hacer a reserva de lo que nos pueda comentar la, la licenciada Lérida, y con eso, pues, estaríamos, eh, pues, cerrando esta parte de, de, de las preguntas para efectos de, pues, ir uh, cerrando las conclusiones de, de nuestro tema del día de hoy. Gracias, maestro Pedro. La verdad es que, eh, como bien Comentabas, Pues prácticamente habría que ver como todas esas variantes que se pudieran presentar en el, en el caso. Este, no pudiera yo prácticamente abundar en una cuestión técnica adicional a, a lo que bien comentabas porque necesitaríamos saber esas particularidades, pero sí quisiera hacer énfasis que justo el ejemplo que nos plantean se advierte como todas esas variantes que se pueden presentar en una situación que nos pudiera detonar una problemática fiscal y que es necesario conocer particularidades, que es necesario conocer justamente qué factores pueden modificar o no cierta eh, forma, digamos, de tributación que se daría en, en algún caso, es decir, no hay una fórmula general cuando tenemos casos como muy particulares. Entonces, ahí más bien mi invitación y, y, y ya sé que estoy siendo reiterativa, pero, pero sí quiero transmitir el mensaje. Por favor, acérquense a Prodecon. Además, creo que no lo había comentado, pero este, me estaba oyendo como mucho al tema de, de los beneficios y de cómo se desarrollan todos nuestros procedimientos, pero todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Perfecto, licenciada. Eh, saludos aquí para... Se acaba de conectar, nos está viendo el maestro y un saludo muy especial para el maestro Vicente Ortiz Justiz. Es un gusto que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Y pues yo creo que eh, pues cada miércoles nos nutrimos de, de la experiencia de nuestros invitados, que el día de hoy no fue la excepción. Eh, la licenciada Lérida ya... Como parte integrante de la PRODECON, eh, nos ha compartido la experiencia que ha tenido y algunos consejos que los contribuyentes pudiéramos hacer uso para efectos de pues no llegar a, a un medio jurisdiccional, a un medio administrativo. Tenemos estas herramientas, estos medios no jurisdiccionales de eh, solución de conflicto, le voy a llamar así, para efectos de que pues no lleguemos hasta allá, ¿no? Eh, como lo comentaba la licenciada Lérida, pues eh, la PRODECON también tiene algunas funciones preventivas. No tanto correctivas, bueno, sí tiene correctivas, pero lo principal sería no llegar a esos extremos, ¿no? Como contribuyentes a veces nos, nos causa afectaciones económicas. Y como cada miércoles, pues como todo inicio tiene un fin, eh, me dio un gusto enorme tener eh, la presencia de licenciada Lérida, una persona que se ve que tiene experiencia, se nota su expertise y pues un gusto como siempre haber compartido con, con una persona así este programa. Eh, le cedo el micrófono para que se despida la licenciada de, de nuestra audiencia, tenemos ahí eh, bastantes conectados para efectos de que pues se pueda despedir y cerremos nuestro programa del día de hoy nuevamente un gusto haberla tenido con nosotros al contrario, reitero mi agradecimiento por la invitación, el espacio, Espero la información es muchísima, pero eh, espero que por lo menos el mensaje medular de las funciones y de los beneficios que tiene de acudir a, a PRODECON lo haya yo logrado transmitir y me reitero por supuesto a... A sus órdenes. Nos pueden también seguir en redes sociales, ahí tenemos información muy digerible, no nada más va dirigida a, a, a conocedores, digamos, de la materia fiscal, cualquier contribuyente. De hecho, ahorita estamos prácticamente llevando a cabo una semana completa que ya dio inicio justamente a partir de, de lunes, donde se está dando información, pues, reciente eh, de actualización sobre los temas de, de reforma fiscal que nos esperan para el otro año, entonces los invito de verdad a que consulten la página de la Procuraduría, van a encontrar información totalmente benéfica y de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias licenciada y pues por mi parte nos despedimos, los esperamos el próximo miércoles en este su programa Noches de Census. Saludos para todos los que nos vieron y pues espero contar con su presencia el siguiente miércoles. Hasta la próxima.